Hola familia, ¿qué tal? Estamos aquí con el Nilumbra de Beautiful Games, eh, me vi un, un vídeo de Kevin Cerdá, que es el, el escritor del, del juego, el creador, digamos, del concepto y de, de acción del juego, y me pareció tremendamente, digamos, inspirador o no sé, o coherente, o yo no sé, supongo que lo de coherente le hará, le hará gracia a Kevin, yo hablo mucho de la coherencia. Y. tenía pendiente este juego en mi lista de, de Steam desde hace bastante. Y nada, aquí me lo, me lo, he, me lo he pillado. Eh, salió para iPad y Lumbra hace ya creo que hace dos años, así, en el 2012, y lo portaron a PC. Y está en Steam, creo que el precio ahora mismo está en torno a los 9 euros. Y el juego tiene dos partes diferenciadas. La parte básica que es el modo historia que ya me lo he hecho y supongo que esto es para activar o desactivar el void si sí, vale y después tiene un modo void en el modo void eh, la dificultad es estúpida por lo visto no lo he probado todavía y en el modo normal eh, la dificultad es para jugar una abuela incluso de acuerdo o sea es muy facilito eh, tiene una historia bastante chula y, y bastante bien digamos así hilada eh, a mí me dijo Kevin ¿verdad? Que, que por un lado está la parte de historia y por otro lado está la parte de, eh, del de juego, el modo vacío, en el modo void. Que la primera era toda la historia y la segunda era todo el, el gameplay a saco opaco difícil para jugones. Y yo la verdad es que sin haberlo jugado mmm, por cómo se queda al final del modo historia entiendo que no, que el void eh, es la segunda parte de la historia. Y, y es inevitable hacer la referencia a la historia interminable, es decir, la, la primera parte de la historia interminable, lo siento que sea un spoiler, pero es un libro bastante antiguo y hay películas bastante desafortunadas en general. Eh, la primera parte del libro consiste en cómo se destruye eh, fantasía, va, vamos, básicamente, y la segunda mitad del libro es eh, narra cómo Bastian es el encargado de, de rescatar y de recrear y tal. Y me intuyo que, me intuyo, toma ya, e intuyo que, que este juego va por ahí también. No sé si activa el modo void, espera, no, este es el modo void supongo y este es el modo historia. Os quería poner el modo historia para que, un poco para que veáis de qué va. Creo que este es el modo historia, no estoy muy seguro. No, esto no es el modo historia. Esto, ¡ah! ¿Qué pasa aquí? No, no eh, vale, el juego va de ir pintando con colorines eh, Si puedo pararnos un segundo, coño Vale veis pintando con colorines Que en el ordenador se sacan con el tabulador O con, con los números Y tenemos varios poderes eh, El congelar, el congelar no, el hielo eh, La electricidad, el fuego eh, El verde de la hierba que rebota Y el marrón la tierra. La arena te hace ir más lento o pega a las cosas, es pegajoso. El verde te permite saltar, botar. El rojo hace daño, es fuego. Eh, el amarillo es electricidad, que conecta al dispositivo eléctrico. Y el azul te desliza o te facilita el deslizar. No sé cómo va este. Vale, esto, no, esto es el modo Void, porque desde luego no es el modo historia. Vale, lo que he hecho ha sido matar al bicho. Eh, voy a mirar un momento. Ahí estamos, muriendo, como dos campeones. Ahí al principio se al el mapa. Se ve que es lo que había desactivado el modo boy. A ver, con esto de hacerlo tan sencillito de los, los componentes visuales. No, espera, ¿qué estoy haciendo. Ah, vale, ¿Veis? en el modo historia te va narrando, y te va contando lo que va haciendo con su voz. Me hubiera puesto la voz de una pavada, la verdad. Tú solo los seis points y bueno pues, al principio no tienes poderes ni nada, y son plataformas, el control es muy sencillo, tenéis el... ah, ¿puedo cambiar, ahora tengo todos los colores, ah, qué curioso, puedo volver a jugar con todos los colores pues ese, se maneja izquierda-derecha y salto, y la historia va de que va subiendo del vacío Así que bueno, ya supongo que era un vídeo y le dije a mí también que un vídeo resumen con el modo historia porque hay más gente que está jugando la historia y casi nadie está jugando el vacío. Y nada, esta es la presentación que voy a hacer y a partir de ahora pues intentaré ir... ¡Ay que me caigo! nomás Pues iré grabando los niveles del, del modo vacío, supongo que haré vídeo uno por uno y si quedan muy cortos, muy cortos, pues los grabo de varios en varios, pero por lo visto con la dificultad que tiene es bastante jodido. Así que nada, os dejo con el primer nivel del modo vacío. Me cago con tu puta madre. Vale, hay una pillas, ¿verdad? ¡Hala! Tengo miedo de los putos monstruos estos. Ah, a ver, al lío. Y aquí... Espérate, como se supone que... ¡Hostia! A ver, tú. Eh, a ti yo te puedo quemar, ¿verdad? Ah, sí puedo. Pues nada. A tu casa. Si hago esto... Hijos de puta son. <ríe> Qué cabrones. Que sí, que... que de esto va la película, ¿vale? De alegría. de puta. No. Mierda. Saltar y me van a comer a todo este. Es que es que es. Un... Ay, ay. No me escapé. No me escapé. Es muy fácil quedar como un capullo en este modo de juego. Eh, es muy inútil. Pero por qué. Pero por qué. Se han pasado tres pueblos. A mí me dijo el diseñador. Yo he comentado por Twitter y tal Que el orden de los niveles No está por orden de dificultad Entonces puede ser que el primer nivel Sea el infierno en la tierra Sin, sin tener nada que ver que es el primero ¡No! ¡No! no, no! ¡Tírate! Es normal riete del super meat boy Vale, a ver si ahora vienen los bichetes esto. No, pero, pero ¿por qué salto encima? No, no, no, otra vez no. no. Yo creo que ese no es, no es tan alto, pero. No, es que coño, es que no entra. No, ¿por qué? Creo que lo hice antes bien. ¡Coño, coño! ¡Coño, coño, coño! ¡No! Voy a tu puta madre. Venga. Soy uno con el universo. Soy uno con el universo. Soy uno con el... Que aquí el amigo ha reconocido que a algunos niveles él los, los diseñaba con el nivel de dificultad del boy y no se los pasaba, no se los pasaba, no se los pasaba se los volví a jugar, los volví a jugar, los volví a jugar hasta que una vez conseguía pasárselo y ahí decía, aquí por suerte, a ver no, no ni de coña, no, ni de coña no. hijo de puta es que, ¿lo ves o no lo ves? ¡Hostia! No, claro, para que vamos a grabar. Eh, perdona. Eh. Ah, mira, se puede. Quedamos en que esté así, así y así. No, no era así. Bien, bien. Perfecto, muy pronto. De por si acaso, hay que correr. ¡Hostia! ¡Hostia, que me ha pintado! ¡Otra vez! ¡Ole! ¡Hostia! ¿Pero qué hace? Pero agárrate. ¿eh? No. Se veía más. se me ha la tragedia. Voy a hacerlo, a ver. ¡Rey! <risa> <¡Hostia>! ¡Rey! <risa> Mucho más fácil <risa> eh... Es que había ahí un bicho, ¿está muerto? ¿verdad? ¿No Magnífico, esto es el salto de fe, ¿no? ¡Yuhu!